La temporada número 2 está a punto de llegar al juego, tan solo falta poco más de una semana para encontrarnos con esta nueva temporada ya dentro del juego. El nuevo material del cual todo el mundo está hablando y si queréis saber más detalles acerca de todo lo nuevo que va a llegar al juego, os recomiendo que os quedéis durante todo el vídeo porque os va a encantar. ¡Chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Mister de Neox Y chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar Cosas del nuevo pase de batalla De esta próxima temporada Y además, muchísima información Del Rey de Oro, así que chavales Quedaros durante todo el vídeo y no os perdáis ningún detalle No tengáis en cuenta estos pelos de mierda Porque es que me ha dado pereza hasta peinarme Para esta intro de un minuto que hago, pues mira Me vais a ver despeinado hoy ¡Oh! Así que chicos, durante todo el vídeo, prestar muchísima atención porque os va a encantar todo lo nuevo del pase de batalla. Os va a molar muchísimo todos los detalles que ya se han filtrado y toda la información que tengo que daros. Además, con este vídeo podéis conseguir 5 motherfucking pases de batalla para la próxima temporada o... Una skin aleatoria que elijáis Pues te lo pongo fácil Estamos sorteando 5 pases de batalla de la próxima temporada O 5 skins de la tienda que elijan los ganadores para poder participar lo único que debéis hacer es poner el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Y apoyarme con vuestras compras en la tienda del juego Una vez hayas puesto el código, comenta en este vídeo, ya lo estoy utilizando Entonces ya estaréis participando y os deseo muchísima suerte a todos En primer lugar chicos, vamos a empezar por algo que quizás también os interese a muchos de vosotros Así que prestar mucha atención Parece ser que hoy, bueno ayer, día 11 de de febrero ya fue lanzado el nuevo galaxy al mercado o por lo menos ya fue anunciado y es que chicos con él va a venir la nueva skin de iris ya sabéis que esa skin la enseñamos en diversos vídeos de este canal una nueva skin exclusiva que va a estar llegando al juego de fortnite en forma de colaboración con samsung galaxy otra de las skins exclusivas de samsung llega al juego para esta temporada nueva del juego Y es que como ya sabéis Esa skin recibe el nombre de Iris Es una skin realmente muy bonita Dentro del juego Muy otaku Y además parece ser que es como la skin Versión femenina de la Iconic Así que si ya tienes la Iconic es una ocasión perfecta para poder conseguir la skin de Iris y completar el pack En segundo lugar quiero hablaros del sistema de creación de skins Y es que chicos se ha filtrado que para la próxima temporada número 2 del juego de Fortnite Muy probablemente llegue al juego un sistema que jamás habíamos visto dentro del juego Un sistema el cual te permite seleccionar ¿Qué skin predeterminada quieres utilizar dentro del juego en esa partida? Es decir, gracias a esta opción vamos a poder crear una skin totalmente customizable de nuestras skin default vamos a poder elegir cómo la queremos y en fin simplemente pues customizarla a nuestro gusto eso parece ser que va a tener un coste adicional de pavos así que bueno pues nos contará como una skin comprada en la tienda así que si vais a utilizar esta nueva opción saber que vais a poder modificar vuestra skin a vuestro gusto y después podréis utilizarla dentro del juego además podéis también probablemente seleccionar los colores tanto del pelo como de diferentes partes del cuerpo de la skin. Pueden quedar resultados realmente muy muy chulos dentro del juego... ...como por ejemplo los que estáis viendo en pantalla. Son una auténtica maravilla y creo que todo el mundo podrá usarlo en la próxima temporada. Y es que pensar que realmente si esto llega a entrar dentro del juego... Las skins que se creen a partir de eso serán skins exclusivas para las primeras personas en tenerlas. Así que a mí me gustaría verlo dentro del juego. Coméntame debajo en la sección de los comentarios si te gustaría poder customizar las skins a tu gusto dentro del juego de Fortnite. Así que cambiando de tema y entrando ya en profundidad en este vídeo, quiero hablaros acerca de algo que realmente ya llevamos algunos días nombrando y que mucha gente quizás ya se haya dado cuenta pero la skin del Rey de Oro es una de las próximas skins que vamos a tener dentro del juego de Fortnite y quién sabe, quizás tengamos razón y sea la skin de nivel 100 de la próxima temporada. Y es que parece ser que el Rey de Oro ya está empezando a llegar a la isla de una manera un tanto peculiar. Y es que entre todas las cosas que se están viendo cambiar en la isla parece ser que un nuevo material llegaría al juego para la próxima temporada llamado el Material de Oro. Un material realmente muy muy complejo de destruir. Y es que pensar que ya se ha filtrado que dentro de la isla central del juego los objetos van a estar transformándose en objetos de oro a causa del rey de oro y de su llegada a la isla. Esto es una historia de la mitología griega antigua. El rey Midas convertía todo lo que tocase en oro hasta convertirse en su propia maldición. Así fue como mató a su hija sin querer. Por lo que la maldición del rey de oro es exactamente la misma maldición. Así que mucha gente está pensando que realmente para la próxima temporada número 2. Vamos a tener un nuevo material de oro. Vamos a tener aparte mucha gente también dice monedas de oro. Pero personalmente en mi opinión privada. No creo que eso esté sucediendo realmente dentro del juego de Fortnite. Realmente no creo que tampoco se convierta. ...en un nuevo material para la próxima temporada número 2. Así que realmente yo creo que esos materiales no se van a poder recolectar. Sí que es cierto que lo vamos a ver dentro del juego y vamos a ver materiales de oro dentro del juego pero no como construcción propia de un jugador, es decir, no vamos a poder tener ese material en nuestro inventario, ya que si os fijáis, por ejemplo, dentro del gameplay filtrado acerca de la última fase, parece ser de la isla central del juego, cuando ya ha llegado el rey de oro a la isla, muchos de esos materiales se han convertido macizos de oro y son totalmente indestructibles. No se puede recolectar ese material Así que dudo mucho que tengamos el material de oro para construir en la próxima temporada. Y es que como bien os decía antes, ¿podría ser esta skin la skin de nivel 100 de la próxima temporada? Porque muchos de vosotros os lo preguntáis y muchos de vosotros lo comentáis en los vídeos. Pues bien, aquí va mi respuesta. Realmente no creo tampoco que vaya a ser la skin de nivel 100 de esa temporada. ¿Por qué, Neox? ¿Por qué no lo crees? Pues realmente chicos, muy sencillo, ¿cuándo habéis visto vosotros una skin de nivel 100 de la temporada siguiente a la que estamos jugando, filtrada con tanto tiempo de antelación y revelada antes del propio pase de batalla? yo creo que nunca jamás lo habíamos visto en el juego, por más que sea realmente una nueva skin que esté llegando al juego con una historia detrás que va a favorecer a la historia del tiempo de Fortnite con el rey de oro y todas sus movidas y además todo esto viene genial para teorías, viene genial viene genial también para crear vídeos y eso a Fortnite le beneficia, pero no creo que sea la skin de nivel 100 del pase de batalla de la próxima temporada, porque como bien he dicho anteriormente jamás visto dentro del juego eh, llegar una skin tan pronto al juego si fuese la skin de nivel 100 de la próxima temporada. Y es que como bien sabéis, aparte Fortnite nos tiene acostumbrados a meter skins muy guapas dentro de la tienda de Fortnite el primer día o los primeros días de la nueva temporada. Como bien sucedió en la temporada pasada, el primer día de la temporada, si no recuerdo mal, ya teníamos la skin de cero en la tienda. Una skin que ni siquiera fue filtrada pero que llegó al juego de manera oficial en la tienda. Por lo que muy probablemente la skin del Rey de Oro estará llegando a la tienda del juego de Fortnite justo al principio de la nueva temporada número 2. Así que chicos, utilizad el código MrDeneox ya de ya dentro de vuestro juego de Fortnite para apoyar al canal. Además chicos, me ha comentado un pajarito que si utilizas el código MrDeneox en la tienda de Fortnite durante los próximos 5 segundos del vídeo, puede que seas tú el que consiga gratis el nuevo pase de batalla. Yo no digo nada. Lo que realmente estaremos muy muy atentos acerca de todo lo nuevo que tiene que llegar al juego para la próxima temporada. Y es que estamos apenas a una semana tan solo de la llegada de la próxima temporada al juego. Así que chicos, prestar muchísima atención a todos los vídeos que subamos al canal. Y para ello, te recomiendo que te suscribas si todavía no lo estás. Y lógicamente, que actives la campanita, ya que así te llegarán las notificaciones perfectamente. Dicho todo esto, me despido de vosotros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!